Puta madre. Su hermano me contó que cuando se mama, se hace pipí ¿Cómo lo sabía? Sí, -son sí. Son como dulces. Pero dulces para ¡Las pajas! Se llaman lobis. ¡No, oh. no, no! ¡No, no, no! ¡Acabo de ver algo! De la... ¡La caca de la nana! ¿Y Nando por qué no bajó? Está chupando su ¿Dónde lo encontraste exactamente, Sas? Sas. ¡Sas! Machorro! Ay. de tu hermana! ¿Y yo qué? Me alegro. Manal. Sopoco el, no. yes so el valero pica. Sí, güey, no Ese chiste ya es muy viejo. ¿Qué dijiste, estúpido? Sopoco el valero pica. ¡Sí! ¡Los ojos! <subturma> ¿No? ¡Mis ojos! ¡Mis ah. ojos! No, pues sí si pica. <replaces WrestleMania> ¿Se le ve? ¿Cómo? Disculpe. <hazards> ¿La chibra? ¿Que vía, ¿La conoce? ¡No! Senda de luces, ¿Apena no te salió? ¿Perdón ¿Cómo dijo? Robert Locu. No, no, no, no. Usted me escuchó pedir permiso y me dio un... CES. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas conectadas estaba conectada con conexión. ¡Se va! Oh. ¡Eres un maldito!